saludos cordiales prixliners de todo el mundo saludo en primer lugar a los que veis luego este, este vídeo mientras se va conectando en directo toda la audiencia que está suscrita al canal el que vea esto y le interese venir a españa o esté en españa y quiera encontrar trabajo si no está suscrito que se suscriba como siempre os digo y que se lo diga a personas que conozca a las que también podemos ayudar bueno me llamo luis estamos en directo desde un pueblo de madrid los viernes estamos aquí con el letrado don alberto de enrique arnau para hacer la consultoría que os hacemos eh, gratis todos los viernes gracias a, a su buen hacer que tiene un poquito ese detalle con todos nosotros eh, os recuerdo que siempre os damos nuestra opinión personal tanto la del letrado como la mía en este caso y nada bueno vamos a empezar Queremos hablar mucho el tema de lo que es, eh, to, o sea, resolveros todas las preguntas que tengáis, pero queríamos hablar del tema de reducir el plazo para obtener la tarjeta roja, porque legalmente a los seis meses cualquier solicitante de asilo tiene que poder trabajar, porque España ha firmado el convenio de Ginebra, y eso es así, independientemente de que la administración nos esté dando la cita para 11 meses, pase, para 8 meses, no, a los seis meses un solicitante de asilo tiene que tener, que está trabajando si él quiere, ¿vale? independientemente de que la administración esté mejor o peor organizada. Entonces, os voy a dejar con el letrado de don Alberto que os lo va a explicar mejor que yo y luego ya atendemos las preguntas del chat, ¿vale? Eh, las preguntas del chat, ponérmelas en una vez, ¿vale? lo más detalladas posibles es que se las voy transmitiendo a don Alberto. Eh, el caso viene un es que se llama Jairo Peña saludo Jairo, que está en Vigo, hay una cadena de restaurantes que le quiere contratar ya y le están poniendo problemas y le han dado la cita para dentro de 12 meses en Vigo, en madrid te la están dando para la semana que viene y se puede uno venir a madrid a pedir la cita entonces os voy a dejar con don alberto que os lo explica mejor vale eh, don muy Alberto. Bien. hola buenas tardes qué tal cómo estáis eh, me alegro me alegro veros vale de nuevo eh, vamos a ver mm, hablo con para todos vosotros eh, mira el procedimiento como os vengo diciendo de eh, asilo ¿vale? Tiene unas, una, unos pasos, una tramitación. Eh, primero, eh, principia por la petición de cita previa, ¿vale?, para tener una reunión con el, eh, digamos, el, el trabajador social ¿eh? en el cual nos harán una entrevista, ¿de acuerdo? Entonces, en, en algunas localidades, ¿vale? de España, eso, eh, primero tienes que ir Pedir esa cita previa, en otros sitios puedes pedirla por internet, ¿de acuerdo? Bien, te dan una cita previa y en ese momento te dan una tarjeta blanca con un número de, eh, digamos, de expediente, un NI, etcétera, para poder abrir una cuenta corriente, solicitar la, eh, digamos, asistencia sanitaria, eh, varias cosas, excepto trabajar. Bien, después que pasen seis meses, te expiden la tarjeta roja, que es la que te dan para poder trabajar junto con los otros derechos bien esto es un procedimiento que viene arreglado con los términos y los vencimientos de los plazos en el plano reglamentario de acuerdo eh, eh, los plazos se pueden reducir a la mitad esto es muy importante porque el procedimiento hay dos tipos de procedimiento para la, el, la concesión del asilo cuál es el procedimiento ordinario y el procedimiento del trámite de urgencia el trámite de urgencia se puede interesar por parte del de, eh, ciudadano ¿Vale? que está solicitando el asilo y por mediación de esa, digamos, eh, solicitud, los plazos se reducen a la mitad, con lo cual se puede reducir el plazo de la entrega del eh, digamos, eh, de los derechos que contiene el, el asilo. ¿vale? O sea que, y concretamente a Jairo pues decirle que yo ya tengo preparado eh, el, el recurso que he interpuesto allí a, a la oficina que tiene su expediente que es en vigo vale para mandarlo de acuerdo Entonces, que no hay ningún problema en ese sentido no sé si tenéis alguna pregunta por favor sí en el chat te he puesto le he puesto a don alberto también para que lea él directamente el chat para ver si entre los dos somos podemos llegar a todos vale jairo peña te vamos a ayudar vale como a cualquier PRIXLINER le habían dicho que no que no se podía trasladar la solicitud a madrid que no que eso era mentira falso muchos mm. PRISLINERS están trasladando sus citas de asilo a madrid sí. y se las están resolviendo en una semana cuando a lo mejor les habían dado sí, 11 meses verdad don alberto sí, es así sí. verdad se puede transmitir una cosa importante es que el asilo es una digamos una protección internacional a nivel nacional no es una cosa que dependa de una comunidad autónoma o de otra o de o una administración local o municipal eh, o autonómica no es una de la administración pública española es decir a nivel nacional y tú puedes tramitarlo en, en, en barcelona en valencia y tal y luego que te trasladas a vivir a madrid por lo que tendrás que hacer es trasladar el expediente o que, por ejemplo, lo pides en Vigo, como Jairo, y le dicen, no, venga usted dentro de 11 meses. Para no, no, no, no, puede poner la cita en Madrid, que sí. se la van a dar para dentro de siete días. Sí. Actualmente, que lo sepáis, sí. a fecha mm. de este vídeo, en Madrid y en Barcelona las citas las están dando bien para la semana siguiente. Sí. En el resto de España las están dando para dentro de meses. O sea, que mientras lo arregla la Administración, que eso es tema de la Administración podéis veniros a Madrid o a Barcelona a adelantar citas. Sí, ¿verdad, en, don Madrid, Alberto? sí en Madrid eh, tienes la, las oficinas de la comisaría de Carabanchel, la luche sí. y la de la oficina de asilo de refugio en la calle Prado y Don Alberto. Es... Y se mm. puede reducir la resolución puede ser adelantada. ¿Les has explicado ese tema? Sí, sí. Eh, sí. decirles vale, que en la eh, es decir le puedes eh, solicitar, interesar por mediación de escrito dirigido a la oficina que está tramitando el expediente correspondiente en la por interés del, del ciudadano. Mm la... Mm, eh. El procedimiento, el, el procedimiento de urgencia para reducir a la mitad los plazos. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar las preguntas del chat. Vamos a ir rápido, ponérmelas lo más completas posibles, ¿vale? Yo se las paso a don Alberto y don Alberto también las puede leer. Le estoy poniendo aquí el chat. A, aquí, chat. Ahí vale. lo tiene, ¿vale? Tú a eso. Te ah, leo va. una y otra. Sí, Mira, yo voy a la primera, sí, cualquiera. Bueno, si quieres vamos por arriba del todo. Ah, bueno, Mira, vale. Por sí, arriba sí. y las va bajando. Mira, vale, la vale primera, las la sencillas sí. te las digo yo. Sí, y las sí. otras... Sí. Vale. Eh, Ana Victoria Lagos dice que si ella va con visa de estudiante, tu esposo va. Sí, tu esposo viene también. Lo que pasa que él no puede trabajar. Si quieres que trabaje él también las 20 horas, pues tu esposo se tiene que pedir otra visa de, de estudiante. Pero si solo la tienes tú, pues trate a tu esposo. Eh, seguimos, por ejemplo. Um, usted puede leer cualquiera sí. también que vea la que le apetezca, mm -hmm. ¿vale? Yo voy yo voy de arriba a abajo, ¿vale? Pero no hace falta que la repitáis, ¿vale? A ver si lo organizamos. Venga, a ver, aquí dice Melisa Granados. Hola, buenas tardes, hola, buenas tardes, Melisa. Mi pregunta es, ¿para poder trabajar debo sacar el NIE desde mi país o tengo que sacarlo cuando esté en España? Bueno, el número de identificación de extranjero, que son las siglas de NIE, ¿vale? si es una tramitación, es un número ¿eh? que es como un DNI que te dan cuando eh, cumples una serie de requisitos acerca de tus circunstancias que te dan aquí en España O sea, que lo puedes sacar, lo puedes sacar tanto allí como aquí correcto. No, lo que pasa que el NIE no es una visa de trabajo, ojo, no, que no, solo con el NIE. No el NIE el claro, el NIE os viene perfecto para abrir una cuenta corriente, para comprar algo, para comprar una propiedad, que podéis comprar propiedades, podéis comprar un coche, una bicicleta, para bueno, eso sirve pero el NIE. Que sí que es cierto que el NIE te lo dan si cumples una serie de requisitos, claro. es decir, tener, ¿verdad? bueno, tener una relación socioeconómica con España. te van a pedir el motivo. Eso es. Siguiente pregunta, si quieres. Por ejemplo, Oscar Rojas, Amaya, tengo la carta blanca, se vence en 15 días, pero la roja no me la dan hasta agosto. ¿Podré trabajar estando los seis meses ya? Respuesta sí. rápida, sí. Mm. Pues, aunque no te hayan dado la cita hasta no sé cuándo, a los seis meses puedes trabajar. Oscar Rojas, que te lo amplíe el letrado. Sí, la, la legislación establece, los reglamentos estable, establecen que una vez que, que transcurren seis meses eh, desde la expedición de la tarjeta blanca, se expedirá la tarjeta roja para conservar los derechos que tienes atribuidos por la tarjeta blanca, ¿de acuerdo? Más el poder trabajar, porque hasta los seis meses no puedes trabajar, pero después de los seis meses sí puedes trabajar. Y entonces, la, la pregunta, para aclararla a todos los plines, si han pasado los seis meses y no me han dado la cita hasta dentro de, yo qué sé, hasta uh -huh. dentro de 11, a partir del seis mes podría trabajar. Podría trabajar aunque no tenga sí. la roja, ¿verdad? Don aunque Alberto? tenga la roja, puede, puede trabajar. Pues También. ya lo sabéis. Y amigo todo Oscar. esto, en vez de hacerlo, motu propio. Es decir se hace interesa un escrito a la administración pública para decirle mire han transcurrido los seis meses las necesidades eh, digamos de solvencia económicas para trabajar de, de, digamos eh, tengo sí, que sí, trabajar. el convenio de Ginebra dice que a los se seis meses puedes trabajar que, el, que tengan atasco en la administración no es vuestra culpa a los y seis, se seis meses fundamenta podéis jurídicamente la decisión que vamos a tener siempre y cuando tenga esa cabida jurídica ¿Mm? Dice aquí Yasmín Libelle, somos un matrimonio, él con ciudadanía italiana y tú nada. ¿Cuál es el monto mínimo para ingresar al país? En mi país, Argentina, se complica mucho. Disculpas por el cambio de tema. Ya me... No, si hoy el tema es variado. Todas las preguntas que le queréis hacer a don Alberto, uh -huh, que es letrado uh -huh. del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Uh -huh, podéis uh -huh. variar las preguntas. Hoy el tema es variado. ¿eh? ¿Qué escucha? Te pide como tu marido es italiano va a ser fácil pero te pide el monto mínimo no lo sé de memoria pero lo que te piden es que tu marido te puede mantener ya está o que tú le puedes mantener a él vamos que no vais a estar en la calle que tenéis para el sustento no me sé la cifra exacta vale eh, pues será algo de parecido a la visa de estudiante debe de ser sí, una bueno, cosa así unos, eh, de, para... demostrar que tenéis uh -huh. para el sustento de ambos es, uh -huh. es lo que te piden bueno, seguimos preguntas. Eh, si usted eh, quiere eh, alguna, eh, Don Alberto. Bueno, ya le está viendo eh, el chat también, ¿eh? Hay que tener, eh, cubrir al menos, quitándolo de la visa de emprendedores, que es una cantidad de 2.500 euros más unos 500, unos mil pero eso para los emprendedores. Pero el resto, eh, lo que. Eh, el eh, el índice que se maneja para estas cosas es el IPREM que es el índice público de que son unos 400 de nos decía el otro día no que Andamos por los 530 500. tantos euros de acuerdo vale. mira nos dice aquí Entonces, que... nos dice nos están preguntando que cuánto dura mmm, la tramitación para denegar la tarjeta roja respuesta rápida unos cuatro años por lo tanto a los tres años ya puedes pedir el arraigo social no te preocupes pero a don alberto que amplíe esa respuesta uh -huh. que cuánto eh, tardan en denegar el asilo bueno, eh, a una persona. El procedimiento, como os digo, principia con la cita previa, se le da una tarjeta blanca, posteriormente se da una tarjeta roja, y la tarjeta roja significa que su eh, expediente se está tramitando para que con eh, al final el Estado español otorgue o no otorgue la. ¿Y cuánto eh, tardan en no otorgar? Que yo ya les he dicho que al <coughs> 90 y tanto por ciento se lo van a denegar. Eh, pero bueno, no, eh, mucho, ¿no? Eh, eh, si se si, si, eh, si estamos conforme a la legislación y hay una serie de digamos de riesgos para que esa persona no pues, la, se la tenga que proteger pues evidentemente se le tendrá que conceder el asilo pero bueno la administración pública siempre bueno pues pues puede decir que no y habría que ver también el, los recursos que caben o no caben y lo, y lo más importante mm. PRIXLINERS no deportamos a nadie que ayer mm. hice un vídeo con una chica en instagram que me dejó alucinado se creía que si salía a la calle la iban a deportar, una chica peruana. Y que tenía que estar los tres años encerrada en una casa trabajando para una señora. Porque si no la podían deportar. Y gracias no. a que alguien le habló mm. de los vídeos de PrisLine, sí. se había conectado, nos había conocido sí. y le hice la consultoría ayer en Instagram. Ya le dije bien, que no, se ha ido a solicitar bien. asilo, pero es que hasta lloró. La ya. pobre, ¿eh? todavía está en Instagram. Por cierto, aprovecho, ponedme un like, por fin. Mm. Que me han dicho, agradezco a un PrisLiner que me lo dijo ayer, que os pidiera likes. Porque ayuda a que se difunda luego, para que más gente lo vea, ¿vale? O sea que si os está gustando, ponerle un like, por fin. Y si lo veis luego también, ¿vale? Ajá, que no ajá, os cuesta ajá. nada, es lo único que os pedimos, un like, que tenemos aquí el letrao gratis para vosotros. Eh. ¿Eh? Que luego Voy, no, luego eh. no sé lo que cobrará. Sí, Yo no lo sé ni eh, lo sí, quiero sí, saber, ¿eh? Lo, Pero bueno, sí. a mí me interesa que os ayuda Y ya está, ahí no entramos. A ver, eh, vuelvo a repetir algo, es decir lo que dice esta mujer que vamos a ver que aquí no se deportan porque es que no, personas, ¿a que no? Ah, bueno salvo ¿no? delincuentes eh a un delincuente eh, sí le deportan si hay pero... alguna actividad delictiva sí eso judicial, sería distinto pero una pues persona normal en un centro de integración de los extranjeros con las debidas garantías jurídicas etc etc etc pero que no vamos a alguien pero por estar si irregular es no, no le van a deportar se trata esto no es la Alemania nazi es decir y es que es mira importante. lo que hoy yo mira un, un inciso perdone que le corte sí, pero sí, es sí, que sí. a Jairo Peña que ayer me mandó los audios la propia de recursos humanos del restaurante muy maja la chica Ajá. muy eficaz pero sabes lo que le dice en plena conversación le habían dado la tarjeta a esta palacita Ajá. de 11 meses y le dice al pobre que no la deporte que no te van a deportar hasta dentro de 11 meses lo dice así como el que quiera yo me quedé cuando vi ese audio Mira. es que aunque pasen los, no van a deportar a nadie de verdad si no sois delincuentes no deportamos a nadie Y os lo dice un letrado eh, español y un y un chico español vamos eh, vamos un a ver español, eh, que no deportamos vamos eh, a las preguntas sí, que es lo importante que quiero dejar claro es lo siguiente vamos a ver Todas las decisiones administrativas de la administración pública española son a través de actos administrativos en los cuales cabe la defensa si es que ese acto administrativo no nos conviene o nos perjudica. Esto no es decir, vamos a ver, se ven muchas cosas por en Google, en los chats, se dicen alegremente muchas claro. cosas y esto genera, primero, miedos. Primero miedo. Quiero avanzar, don Alberto. Segundo, pero sí que esto es muy importante porque a mí me Venga, llaman por, por díselo, teléfono. Díselo y díselo me avancemos. dicen unas cosas que es que yo bueno, verdad, sinceramente, vamos a ver. Díselo, que... eh, Primero os genera eh, miedo. Segundo os genera pérdida de tiempo. Tercero os genera pérdida de dinero. ¿Vale? Porque es que no hacéis una serie de cosas porque es que Que no que deportamos. Que... ya lo voy a decir eh, en todos los vídeos al empezar. Tal. Seguimos. Mira, Venga, Jenny sí. Alessandra González Delgado tengo solicitud de asilo, soy colombiana y estoy embarazada. ¿Puedo pedir por presunto nacimiento la nacionalidad de mi bebé? Y si es así puedo yo acogerme. A ver, pero hasta que no nazca el bebé no puedes pedir nacionalidad. No es que otro um, falso. Bulo, claro. Vamos a ver que. No, si no ha nacido el bebé hijo, no. En España no. no significa que tú seas española. Claro, Medios no. Español, pero no, hasta no. que no nazca el bebé Mucha no y si, nace, nace, niño, y si no. nace tiene que pasar un año de estancia el bebé aquí para que tú puedas pedir la para, para pedir la nacionalidad del bebé y luego tú la tuya y son determinados países si le parece bien don eso alberto es. usted va viendo las últimas preguntas es. y yo voy por las de arriba y así eh, no eso. se queda ninguna ¿vale? Bueno, venga lea usted una de las ah, últimas bueno, y yo Luis voy Sapa las de arriba no las repitáis vale mm. por fin que Luis a ver hola quiero preguntar una persona que tenga una deuda financiera en el país de origen y quiere irse a españa en inmigración no pueden retener pues no ya está no, respuesta no, rápida si no eso venga yo te digo la siguiente de arriba en las de abajo y yo en las de arriba así llegamos a todas dice dice por ejemplo naph 93 viendo las opciones para entrar a españa desde bolivia quiero ir como turista y a los días de llegar pedir una visa de voluntariado eso se puede y si puedo quedarme como voluntario puedo agarrar en y se paró ahí Sí Ajá. se puede pero a ver si te pides la visa del voluntariado te la pides en tu país en bolivia te ahorras cuando vengas venir con el boleto de vuelta mm. porque si vienes como turista te piden traer el boleto de ida y de vuelta si traes ya la visa gestionada desde bolivia en tu caso mm. puedes venir solo con el billete de ida como un señor que claro. estás ahorrando el billete de vuelta, ¿vale? Correcto. Si alguna pregunta no queda que quiera ampliación, pues ponerla, volverla aquí. a poner. A ver, Venga, te toca una un de las señor que se llama Don Henry. Henry. Venga. Eh, a ver, que le quiero... Henry Valencia. Buenas noches, soy Henry de Colombia, si pido asilo y a cierto tiempo me regreso por una calamidad, en cuánto tiempo puedo regresar a España. Vamos a ver, muy importante. Lo que voy a decir que el asilo no es un salvoconducto. Vamos a ver que cuando tú pides un asilo al país, a España, es para que te protejan, no para que estés aquí tranquilamente y luego te marches a tu país porque no, vamos a ver, que no te puedes ir a tu país porque te persiguen. Eso es una cosa seria, claro. si el que pida asilo, asilo es porque le está persiguiendo dale, de verdad, no vale ¿no? por. Cosa, de, de dejas el pasaporte en las dependencias policiales sí. o sea que dónde vas sí pero ahora ya te lo dan eso entonces, no han entonces, están, ahora sí, se lo devuelven pero, bueno, pero, pero que no hay eh, que salir no se puede salir de España si sales y menos a tu país que si es donde estás si sales estás diciendo a España protégeme que en Colombia no puedo ir ahora me vuelvo y ahora me vuelvo a Colombia para qué quieres el asilo Claro, para... entonces, no. a ver lo por poder podrías hacerlo pero tú, se tramita se archiva tu solicitud hay que ser legal ¿no? y hay que claro. ajustarse al, al reglamento no y le iban ya a cancelar la solicitud y claro si luego sí. la vuelves a pedir pues no pues, claro le ya despídete, te van a claro. Así Karina sí, Puizdemont, me toca. Luis, ¿puedo entrar con mi familia siendo que voy con algún voluntariado y luego puedo cambiar para hacer la nacionalidad que tarda dos años? Es para ahorrar pasajes ya que voy con mi madre. Karina Puizdemont. Puizdomenech. Pues a mon, ver, si vienes con... Asustado. A ver, cualquier <risa> latino que esté dos años con residencia legal en España puede pedir la ciudadanía o la nacionalidad española sí. que no me regañe don alberto uh -huh. vosotros decís ciudadanía nosotros decimos nacionalidad sí. es lo mismo salvo que esos dos años hayan estado con visa de voluntariado con visa de estudio o con solicitud de asilo en ese caso consideran que es una estancia y en una residencia en esos uh -huh. en esos casos aunque estés dos años no puedes pedir todavía la ciudadanía o la nacionalidad uh -huh. vale Ahora, lo que sí puedes pedir a los tres años es la residencia por arraigo social. En esos tres casos también. ¿Vale? Yo creo que queda claro. Venga, le toca sí, a usted, a Una de la, usted un... las últimas, don Alberto, sí, las últimas, las últimas, La flecha sí. y al... Yo voy por eh, las anteriores. ¿sí? Llegamos a Hola, buen día. Tengo 22 años que me recomiendan. Eh, se me va. <coughs> que me recomiendan para quedarme viviendo en España. Soy de Colombia y me gustaría estar legalmente, obviamente, quiero trabajar allá y ganar algo de dinero. Bueno, pues. Mmm, ¿qué, ¿Qué es lo que te recomiendo? Primero, desde la perspectiva jurídica y legislativa, es que cumplan los requisitos para estar aquí a, legalmente. ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues lo que se está haciendo es pedir el asilo y luego ya te lo concederán o no te lo concederán. Si te lo conceden, o no, si no te lo conceden y pasa un tiempo que puedas eh, intentar un, un arraigo social, un arraigo familiar y demás, pues, pues puedes eh, tener esa posibilidad. Vale, luego Perfecto. también hay muchas posibilidades, hay muchas eh, digamos, hojas informativas para estar en, legalmente en España. Edilma edilma Cabrero, hola, soy colombiana. Mm -hmm. Mi pregunta es: ¿cuánto dinero puedo llevar si voy a estar siete días? Edilma Cabrera, 95 euros por siete días, es lo que te piden. Si vas a estar siete días, 95 euros por día. Antes eran 90 días, ahora lo han subido a 95. ¿vale? Porque como cada vez imprimen más dinero. No es que las cosas suban, es que el dinero cada vez vale menos. Total, 95 euros por los días que vayáis a estar de turista. Ojo, ese dinero no hay que dárselo a nadie, ¿eh? solo es enseñarlo. Sí, vale Es vale. lo que te piden, 95 por día. Le toca a Don Alberto. Liliana Mora, Luis y Don Alberto. Hola línea buenas tardes. Eh, Puedo pedir una visa por personal altamente cualificado si estoy como turista en España antes de que Vamos a ver, si tú estás como turista tienes 90 días y si estás aquí completamente legalizado porque estás como turista 90 días. A los 90... Antes de los 90 días tendrás que haber hecho algo para que puedas estar, digamos, igualmente protegido Después, dentro de la legislación. Claro, claro. Que altamente cualificado, si cumple los requisitos para ser eh, personal altamente cualificado, pues pues, sí. evidentemente que sí. Venga, Jenny Alessandra González Delgado nos dice tengo solicitud de asilo, soy colombiana, bueno ya la oye no me la repitáis tanto que luego el que ya la haya el que ponerlas una vez, venga que vamos a llegar a todos, vamos a ponerlo María Reyes, hola, eh, tal bueno, muchas gracias a todos los que nos dais las gracias, ¿vale? Os las devolvemos. Aquí hay una pregunta de venga, un cliente que venga, se llama anda, Aníbal Meza, venga, que es un encanto, dile, y su díselo, mujer Luisa, bueno, eh, sí, por su pareja. Hija, eh, que, ah, ah, por cierto, una interrupción sola. Para pareja de hecho, que si no, luego no lo digo. Sí, Para sí. pareja de hecho, que alguien me lo preguntó y no le supe responder. Para pareja de hecho, los dos tenéis que ser solteros sí. o divorciados. Sí. O matrimonio anulado, mm. que no vale si uno de los dos está casado, no te constituyen la pareja de hecho en España. Que lo sepáis. Alguien me lo preguntó una vez y no sabía yo. ¿Va a ¿Hacer la pareja de hecho eh, los dos solteros o, que, o, o divorciados, vamos? Mm. O, o anulado el matrimonio. No vale que uno esté casado, ¿vale? Venga, Prilines. Vamos a ver. Tu solicitud me pregunta, ¿están a mis papeles, don Alberto? Pues claro que van a estar. Ya hemos hablado en el despacho de sí. Velázquez que eh, tu eh, digamos situación se va a regularizar pero qué hace falta pedir cita previa qué pasa con las citas previas de asilo que está colapsada pero usted las sabe adelantar no don Alberto no sé usted sabe cosas. adelantar no yo, ya, yo no cual, digo ya cual, por adelantar. Aníbal pero bueno, yo estoy preocupado cosas. por Jairo yo sé, sea, hacer cosas tío, y vale. solicitar cosas, luego pasa que la administración claro. te haga caso o no te haga caso. No, es que, Normalmente, si o sigue sea, sí, eh, sí, los reglamentos, evidentemente la. la don la, Alberto, la, uno la, la de la los mismos sí. motivos para hacer estos vídeos a los es que, de verdad, es que luchar contra la administración, yo a, a ustedes les, les, les me ha apiado, ¿eh? Por sí, tanto no, por pues, ustedes no, como. No, es que menuda lucha. Eh, Hay unos sí. prilines que quieren hacer un proyecto. de una persona. Es que es una lucha. Yo, mira, bueno, eh, vamos mira, a las los preguntas. Los abogados somos unas personas muy enérgicas, es decir, tenemos que tener sangre en las venas y tenemos que ir luchando con, to con todo, porque no es fácil. No, las no, las lo personas sé, lo se sé. creen que esto es fácil y yo tengo aquí en un cajón abro y saco tarjetas que no. Mira, no, vamos escucha, a, sí, pero quiero decir que es importante. Eh, eh, eh, Aníbal me ha cortado. Eh, La mm, cita previa está para pedir en el momento que el sistema informático. Habilite citas previas. vale eh, Les como, acabo de publicar en, ah, en Telegram, sí. han, bueno, sacado por ellos un. Ah, ¿a, qué escucha, hora, escucha. ¿A qué hora publican las eh, citas virtuales? Importante, importante es, que es que se me llama Dígale usted, eh, dígale usted eh, ahí. Como es un tema de Aníbal, eh, sí. quiero decir, por favor, si yo eh, estoy tramitando una cita m, previa en una localidad que es Guadalajara y. Meto en el programa de información de mi cliente, entre ellos el teléfono de mi cliente, y hay un código que va al teléfono de mi cliente. Mi cliente ha de saber cómo funciona su teléfono para que me dé el código. Bueno, claro, Esas no, son que, cosas particulares. Sí, entrado es que cliente. ¿Cuándo bueno, se a los trámites? Pues cuando bueno, cómo venga, funciona Vamos al siguiente, al siguiente. Venga, eh, dice... ¡Ay, haga un super chat! Tengo que ir al superchat. Bueno, me he quedado. Le, Venga, que léeme no, eh. el superchat. El, el letrado lee los superchats. Gracias, gracias. Eh. Un superchat. Lea el superchat. Sí, sí, léelo. Léselo. Pero resulta que una señora se la devolvieron. que eh. ¿Cuál es la pregunta? Por tener reporte financiero en Colombia y hay que se, y hay que se hace, pero resulta que una persona si la devolvieron, ah, que esta es la pregunta anterior. Si sí, no, no hay sé una señora que se han devuelto por tener un reporte financiero negativo, pues, ¿cómo no creo. Una, a ver, tema a ver, financiero, ver, no, no, o sea, tema ahí estamos financiero, total. Aquí cada uno otra, tiene su opinión, no, ¿no? pero es, yo estoy es que la persona acuerdo. pues haya delinquido y, y tenga una, y si pero no es por el tema financiero, no te van a deportar jamás, jamás, jamás, tendrían que ser delitos. Claro, un tema financiero se se una deuda civil claro Pero eso no es un delito verdad un tema civil no bueno venga vamos seguimos a gracias ver, saludos, por el super eh gracias a ver, gracias a ver Jorge gómez saludos de Colombia viajo en junio a Madrid donde pediría si sí, lo podría llamar antes de viajar al Ayuntamiento de Toledo y quizás encontrar información en el pues no ¿Por qué? Porque para esas cosas hay otros canales, no llaman a un ayuntamiento. Bueno, pero es que yo les educación. estoy diciendo que llamen para repoblar, pero es otra cosa. A un ayuntamiento, repoblar. a ayuntamiento sí, de de yo Toledo, para la capital ahí, ¿no? O sea, bueno. el Ayuntamiento de Toledo no te va a decir no. que no, es que hay otras cosas. Bueno, me toca preguntar, a ver, dice. Jam, jam, jam. mira, yo lo... Janet Gutiérrez, hola Luis, puedes recomendar alguno o algunos abogados de inmigración o letrados en Málaga, saludos, ¿conoce usted algún letrado bueno en Málaga? Sí, conozco varios, sí. dígaselos sí, conmá... dígaselos si a Janet mi... Gutiérrez, pregúntaselo a él y él te mm. los da gratis, claro ¿vale? Y yo os bueno. digo, aparte de don Alberto que le traigo al canal, aquí en Madrid conozco a Machelín Díaz es buena también y Tramitex abogados. No se preocupe que tenemos no, mercado bueno, para todos, sí, concurrencia, no, sí, concurrencia. Sí, y en Málaga te comprometes, ¿no? Sí, sí, sí. Janet claro, por no, Telegram claro. pregúntase lo que el texto. Para qué quiere un, un el pues le de Málaga, Málaga. Bueno, pero de temas de, sí, de inmigración. No, hacer. de inmigración o letrados. Pero ya lo quieren Málaga, lo quieren Málaga. Bueno, pues pero vamos, también lo puedes hacer de Madrid, Madrid bueno. dice sí, ¿no? el letrado, bueno. pero igual que Adelso Álvarez. Buenas, una pregunta. Yo voy a España con mi hijo de 20 años. Tengo pensado pedir asilo. Y mi hijo la visa por estudio para que él pueda trabajar mientras yo espero la tarjeta roja. Buena idea, muy buena idea. Puedo hacer eso, Adelso Álvarez. Yo creo que ni molestamos al letrado para eso. Sí. Él pide su tarjeta roja y su hijo la visa por estudios para trabajar sus 20 horas. Pues sí, sí, sí, claro, sí, sí. puedes, muy buena idea. Prilines, mm. tomad nota. Oye, los vídeos verlos con boli y papel, porque estás o sea, yo aprendo, mira, acabas de tener una idea buenísima. Y sí, la puedes hacer legalmente. A ver, Liliana Mora, bueno, preguntar toca, que pero, si dice que si sí puede pedir la visa de personal altamente cualificado, faltando, aunque sea, media hora para cumplirlos porque Que vamos a ver que dentro de que estés, dentro de los tres meses, puedes pedir la eh, visa, si cumplen los requisitos de personal altamente cualificado. A ver, si empiezas Vamos. a tramitar una cosa, ¿eh? cuando faltan tres días para que termine tu no, espera, mira, como la visa de difícil? estudios que la podéis renovar, la ley dice que la podéis renovar 60 días antes de que se acabe el visado que tenéis ¿eh? y luego os da un periodo de gracia de 90 días más. Pero lo mejor es los 60 días antes, pero como dice el letrado, no lo pidáis en el día 59. Claro. O sea, no agotéis los plazos, que luego siempre falta una foto, una tontería y os claro. puede. Mira, la siguiente, Luis César. Dice, ¿qué se necesita? Estaba para usted, ¿qué se necesita para reducir el tiempo de espera de la tarjeta roja de seis a tres meses? Yo eso no sé si se puede. No, o sea, se hace, yo sí que claro. os digo que a los seis meses cualquier solicitante de asilo puede trabajar. Aunque mm -hmm. la cita se le hayan dado para dentro de un año. Eso os lo garantizo. Legalmente es así. Cualquier el juez os sea, daría la razón. Ahora ya reducirla de de 6 a 3 Eso ya no sé si se puede. ¿Sí eh, podría, don se pueden reducir a instancia del interesado los trámites. Núñez, procedimiento lo de, ah, pues de, de decir, procedimiento, el procedimiento de urgencia y la del procedimiento de urgencia. ordinario y uno que es el de urgencia. Hábleles del el procedimiento de, a los a los prilines del procedimiento, procedimiento de urgencia. De, el procedimiento de urgencia re, eh, a petición. Eh, del interesado César Núñez en este eh, modo se caso pueden reducir los plazos a la mitad para la tramitación del, eh, genial. Del, del procedimiento de la concesión del asilo yo no sí. sabía eso pues César ya sí, lo sabes Luis César Núñez se puede muy buena idea procedimiento de uh -huh. urgencia ¿A apuntarlo Telegrams. Uh -huh. venga más Bosti hola buenas quiero ir como voluntario sabe exactamente qué papeles necesito eh, Bosti mírate los vídeos que hemos hecho del voluntariado vale pero a grosso modo te lo resumo ya que has preguntado que un voluntariado, un centro de voluntariado te acepte para ser voluntario. Igual que el que, que quiere la visa de estudios, que un centro de estudios habilitado te acepte. Eso es lo que os pide el consulado. Y otro requisito importante, que tengas unos 500 euros al mes para tu sustento. Como dice Zu, administradora de los grupos de Telegram, lo dice muy bien. Aprendo mucho escuchándote, Zu, si ah, me sí, estás oyendo. Sí, sí, sí, es, sí, es maravillosa. Bueno, y todos los administradores. Pues ah. traerte 500 euros para demostrar tu sustento. Que los tengas al mes y si vas a estar Ajá. un año serían seis mil euros. Pero con que los muestres, vale. Y, y, también puede ser que alguien te los vaya a dar, ¿eh? Ajá. Podría Ajá. valer. O sea, eso es lo más importante. Y luego te piden una foto, que no tienes el coronavirus. Sí, bueno, el coronavirus que no el coronavirus, yo, el coronavirus, yo que sé, poca que poca no eres un delincuente ellos. y cosas de eso. A ver, ah, venga, te toca, te toca, a don os voy, Alberto. Os voy a leer el tema de tramitación del eh, procedimiento de urgencia. muy el interesante misterio del Interior eh. de Oficio, Ministerio Interior de Oficio, es decir, como tú propio de la administración pública, es lo que significa de oficio o a instancia del interesado acordará, el Ministerio de Interior acordará la aplicación de la tramitación de urgencia previa notificación del interesado en las solicitudes en las que concurran algunas siguientes circunstancias solicitudes de asilo, que estamos haciendo la solicitud de asilo el Ministerio de Interior va a acordar la concesión del trámite de urgencia si concurren que las circunstancias parezcan meramente, digamos medianamente o manifestamente fundadas, ¿vale?, ¿de acuerdo?, que hayan sido formuladas por el solicitante que presente necesidades específicas, ¿vale?, eh, que la persona que lo solicita sin motivo justificado presente su solicitud transcurrido el plazo ordinario previsto para la solicitud de protección internacional de un mes, ¿vale?, o que incurra algunos procedimientos de exclusión, ¿de acuerdo?, bueno, pero que puede ser a instancia de interesado, el Ministerio Interior concederá la reducción de los plazos a la mitad. O sea, que si se puede, menudo cacho-respuesta, te acabamos vale. de dar. Amigos, me lo estoy ¿eh? mirando. En te lo está mirando en ahora mismo, diles, diles de la policía. O sea, eso no es, digamos, que me lo. Luis César, y... Luis César Núñez, ¿sabes? menudo cacho-respuesta que te ha dado el letrado, ¿eh? Tendréis queja, Prilines, tendréis a, queja. Tenemos que el Ministerio Interior concederá a petición del interesado siempre que las, digamos. Eh, la tramitación de la, la solicitud eh, esté manifiestamente fundada. ¿Vale? Y una serie de requisitos que, bueno. Pues Ángelo Hurtado, creo que te hemos respondido. Que cuánto cuánto me durará la tarjeta roja hasta que me lo denieguen, si fuera el caso. Oí que entre dos y ocho meses. Mentira. Están tardando entre tres y cuatro años. Suficiente que, que para uh -huh. que pidas el arraigo, por eso lo hemos hablado ya. A ver, el, el Fran Ramos, el que se incorpore luego que vea el vídeo desde el principio luego, que hay información muy importante que os va a ahorrar mucho tiempo y que quitar muchos miedos. Insisto, si os está gustando, ponerle ahora mismo un like, que me ha dicho un prisline de vosotros, que os pida los likes, que son muy importantes, para que lleguemos a más gente. vale Venga, siguiente, Lucía Hernández. Luis, disculpe la pregunta a ver que, que a ver, a ver qué me preguntas todas las personas que emigran a españa de las diferentes nacionalidades ellos mismos costean sus viajes o reciben ayuda del pueblo que les desea ayudar Lucía hernández en este caso los prilines se costean sus viajes Sí, sí. Porque estamos fomentando la emigración responsable. El venir a España a trabajar, a producir, sí, bueno, a aportar, a enriquecernos todos, no vosotros inventado. y el país. No a venir a pedir ayuditas no. como Fátima, a ver qué me dan, a ver qué me dan, con respeto no. hacia Fátima, es un ejemplo que os traje al canal, que eso no, porque eso hunde el país. Si aquí todos esperamos que nos ayude alguien, no. hundimos todo esto y al final. Eh, eh, y este tenemos que emigrar, eh, todo y, eh, eh, no, eh, y además, este despacho lo que está diciendo siempre desde el punto de vista técnico, jurídico y legalmente hablando. Es decir, si se cumplen ese requisitos, entonces se podrá conceder una tarjeta, una eh, regularización, etcétera Si no se cumple, entonces no. Pero, Lucía, de todas formas. Pero hay que manejar claro, bien la legislación claro. para ver qué requisitos son los que tenemos y qué es lo Lucía, que podemos. Eh, yo, de todas hacer. formas, te agradezco la pregunta. Porque y sé no que hay gente una... que lo está pasando mal por ahí, eh, por el mundo, lo sé. Esto Pero no también hay, hay que formarse. Nuestro. Yo he aprendido mucho, por ejemplo de venezolanos muy formados y me han enseñado muchas cosas yo por eso estoy devolviendo un poco lo lo que yo he aprendido de otras cosas lo estoy devolviendo a cada uno enseñamos lo que podemos lo que sabemos que te quiero decir que hay muchas vías Ajá. y dejarla de las ayudas como último último último recurso que no es buena vía al final las, los estados dan migajas las ayudas son migajas que dan los estados Ajá. lo mejor es aportar de verdad y no está a veces tan difícil bueno le toca a usted la pregunta muy bien ah, si sí, las vale. tiene ahí o no Sí, o sea, sí vamos a el ver, don ver. alberto eh, se ha despistado se ha despistado no las no, tengo aquí vaya sea la última a ver, ¿dónde a ver? Está. vaya pues mm, yo creo que por ahí eh, una de esas eh. doctor sobre la carta poder para tramitar un contrato de trabajo se puede eh, dónde está dónde está doctor sobre la carta poder sobre la carta poder para tramitar un contrato de trabajo se puede en el consulado español de Latinoamérica o es profesional, pero ¿cuál es la pregunta? Bueno, pues te hago yo otra mientras si quieres. Soy tú omnilício. Dre, no. Drey sí, Es ni, que, le, ni, le, le, que el doctor le he puesto eh, que mire eh, también eh, el chapa eh, avanzar. Buenas tardes. Hola, Elizabeth, quiero preguntar. Eh, una persona. Pero eso ya lo hemos hablado. La de, de duda. nada nada. eso lo hemos hablado ya. Venga, más, más. Alex Pérez. Una amiga nuestra y que además es de la tercera edad ha presentado el 23 de agosto en el 19 en el ministerio de haciendo un contrato del ministerio que debió de darse en un plazo de al espere no sé cuál es tu pregunta amigo vuelve a la reformula, reformula. bueno sultana mala hola soy Venga, mexicana y te resulta que voy a tener un niño aquí que cuánto tiempo para la nacionalidad pues vamos a ver que tiene que haber que tengas un niño es decir el niño será eh, de eh, la nacionalidad que tengan los padres que es usted mexicana pues el niño mexicano que no por nacer en españa va a ser español si estás durante un tiempo determinado que marca la legislación eh, entonces puedes eh, tramitar la nacionalidad española se adquiere bien por opción ¿Por residencia o por simple presunción o decreto de Ricardo Herrera, hola amigos. ¿Con la segunda tarjeta roja de trabajo puedo abrir mi oro? Es que no sé lo que es abrir tu oro. ¿sabes? ¿Sabe don Alberto lo que es abrir su oro? ¿Su oro? ¿Qué es eso? No lo sé. Vuelve a preguntar. No sé lo que es abrir el oro. Giselle Díaz, gracias a ti. Dice que somos un genio. Vale, muchas vale. gracias. Eh, tratamos bueno. de hacer las cosas lo mejor posible. Digamos. Marcela Bermúdez, hola, mm. buena tarde. Llevo cinco días en España. Esta, ay, marcela que no se me vaya llegué como turista y me quiero quedar ¿Cómo hago para tener papeles para poder trabajar mi pareja tiene papeles él me podría ayudar si sois pareja de hecho puede ser una vía pero otra vía rápida es que te saques la visa de estudiante ojo si acabas de llegar tienes tienes todavía tiempo pero hazlo hazlo ves haciéndolo busca un centro económico para estudiar algo que te guste a ti que no sea caro y te vas luego a inmigración y dices mire he venido de turista y me quiero quedar estudiando esto el centro que busques les dices que te firmen que sirve para coger la visa como estudiante y con esa visa vas a poder estudiar y trabajar también 20 horas de forma legal mientras dure el curso te aconsejo que sea un curso que dure por lo menos un añito vale luego lo vas a poder ir renovando pero todo esto hazlo antes de que pasen 60 días desde que entraste en españa y como decía don alberto no me lo hagas en el día 58 que queden dos días ponte a moverlo busca un centro un curso que te guste que sea barato les dices que te firmen un papel que sirve para visa de estudiante. Te vas a inmigración y lo solicitas. A ver, Colin. Toca, Wood. Don Alberto. Colin, Wood dice Buenas tardes, Luis. Puedo pedir asilo si estamos amenazados en nuestro país por protección un partido político, por supuesto. Eh, si traes las eh, credenciales y las evidencias de esas amenazas, pues entonces, claro, que puedes pedirlo. Y si tú te, y si no las tienes, y pero tu testimonio es sostenible, eh, es defendible, también puedes pedirlo. Que yo entrevista a una chica que eso, pero no inventado, porque si es inventado te lo van a pillar, porque te van a preguntar por arriba, por abajo, por así, Si lo puedes demostrar con papeles o con fotos, mejor. Y si sí. no, que sea real. Otra pregunta, Chara, sí. Venga. Está. ¿Puede pedir la cita en Toledo? Sí. Dice. Richard mira, mira, Richard Juárez López. Si pido la visa de estudiante, ¿tengo que estudiar sí o sí? Hombre, te no, voy a dejar con el letrado para que te regañe. Sí. Dice que sí. Richard, Juárez es López es Pido la visa de estudiante, tengo que estudiar, sí o no. Sí, pero esta es la mentalidad que te Que te responda, responda el letrado. Poco, te, decir, te va a regañar. A, pido unas, no, es que es, lucho contra este tema. Es decir, las visas, pues, las autorizaciones, las. las, las estas, o sea, yo puedo no pedir la de estudiante a, y tengo que estudiar. No, o puedes pero luego. Porque el objetivo de pedir la visa no es estudiar, es estar de hacer otro tipo pero de. Pero tendrás que estudiar, amigo mío. A, luego, Mira, mi yo conozco unos pirilines que les hice una entrevista una vez y sabes lo que hacían, tenían iban a, a estudiar, mira había venido él como estudiante y había traído a su mujer o a su pareja de hecho y a su hija con la misma visa ¿vale? pero el que estudia solo era él. estaban en el centro de formación que lo digo implica formación vale no los conozco pero sé que sirven sus visas o sea sus... total <risa> que allí le controlaban las horas mm. como no no como si fueran claro para cumplir un poco sí sí hay que mm. estudiarlo eh no no juguéis porque no aquí no se trata de a ver, nos van a deportar Ni, pero van no, a no, la van a no, quitar no, no, a lo mejor no, no, o sea, no, no o sea, yo sé que, por ejemplo, ahí les controlaban que estaba estudiando. Venga, le toca la siguiente las pregunta. No, ya las autorizaciones son para, la, para lo que están claro, hechas venga. y pensadas. Esa, no no para, le regañe más, que son eh, prilines, no, que están no, aprendiendo. Sí. Son prilines no, a ver, bueno, los avanzados. Y eh, aquí una preguntita venga. de una chica que dice, a ver si es que... No, ¿dónde bueno, estabas? paso mientras pela, la busca, no, paso pela, a Raquel pela. Rivera. Venga. Eh, Luis, ¿estoy embarazada de no, una no, la no, no, no, Esa la de embarazada no, no, no, no, no, no, la he hecho yo. Mira, mira, eh, escucha, los dos salarios no que luego me es que regalan. Hago una, venga, luego la miras tú, ves tú mirando por ahí. Raquel Rivera, Luis, pedí asilo en Sevilla. Me han dado un papel blanco con mi foto, pero me dieron cita para octubre, para la primera tarjeta blanca. ¿Puedo adelantar esta ah. cita? Sí, Raquel, sí puedes adelantarla. Mira, te coges el AVE, te vienes a Madrid, y esto a la administración no le va a gustar que lo diga, pero es legal. Te coges el AVE, te vienes mañana a Madrid, el AVE en dos horas y media estás en Madrid, te vas a Luche y pides ahí una nueva cita y te la van a dar para la semana que viene mm. y si no les gusta que os diga esto pues que arreglen las citas en sevilla vale todo el que le estén dando las citas para 11 meses para esas burradas eso no es correcto vale os podéis venir a madrid o a barcelona que allí lo han arreglado cuando empecé estos vídeos estaba fatal en toda españa nos empezamos a quejar al defensor del pueblo y lo arreglaron en madrid ahora hace dos semanas lo han arreglado en barcelona pues ya le toca que lo arreglen en sevilla venidos unos cuantos a madrid a hacerlo verás que rápido lo arreglan en sevilla puedes venirte a madrid y la haces aunque estés viviendo en sevilla y no te piden empadronamiento dejo al doctor Alfredo, Alfredo Caraballo, la tengo una gran duda, ayúdame por favor Soy venezolano residenciado en Chile, la pregunta ¿Puedo viajar a España y solicitar el asilo para cumplir el tiempo y podamos el arraigo? Puedes venir a España a solicitar el asilo Luego el arraigo es otra historia Pero el tema del asilo, sí que puedes venir porque eres natural venezolano Y si en Venezuela no puedes estar por las circunstancias que contempla eh, la protección humanitaria La protección internacional, pues entonces sí Luego ya el arraigo, ya veremos si ¿sí? familiar, social, laboral, lo que sea Dayara grados a grados dice buenas tardes les saludo desde perú viajo a españa la primera semana de marzo dejo aquí a mis dos niños de 7 y 5 años voy un futuro para mis hijos por un futuro para mis hijos pero me los llevo en julio o noviembre perfecto no me haces pregunta pero me parece muy buen plan buen plan verdad muy buen plan buen sí. plan amiga puedes hacerlo don alberto tiene alguna josé naranjo buenas tardes doctor y don luis soy colombiano y podría desde colombia conseguir empleo tengo que estar allá soy pintor de coches y chapista profesional Gracias a un excelente programa muchas gracias josé naranjo si te vienes a españa y solicitas el asilo digamos y la protección internacional y eh, te dan una tarjeta roja que puedes trabajar, pues con eso te podrán contratar en un, en un sitio donde puedas pues eso, pintar coches y lo que sea. Perfecto. Ciara, la tarjeta blanca me, me vence el 22 de febrero y no consigo cita en Madrid. ¿Puedo sacar cita en Toledo o solo puedo sí, pedir cita antes. en Madrid? Pues ya estás contestada y sí que puedes. Ya he dicho que sí. Perfectamente. Pero Pero padre, vale, es que, hay que no, trasladar claro. el expediente que tenía porque los de Toledo tendrán que saber de esta señora Pero lo tienen informatizado. Bueno, lo pero pero tienen que, informatizado. Hay que hacerlo por medio de escrito. A ver, no les va a gustar. No, le, no eh, ellos ellos os quieren a cada uno no cuadradito, mostrar, pero te, claro, es lo que pero de... la ley dice, como ha dicho que es nacional, ¿verdad? Claro, Don es Alberto, uno lo nacional. pide en Toledo, pero luego está en Madrid, puede seguir en Madrid o sí, se va a Sevilla. es una cuestión de carácter nacional y No les gusta que lo hagáis, pero lo pero podéis sí hacer. Sí, que es verdad que a la administración le tienes que decir dónde está tu expediente, quién eres y de dónde trae causa. Para que se puedan hacer las Mira, cosas. Mira, siguiente, Juan Carlos Juan Carlos Rimoldi. Si digo mal algún apellido, perdonadme, Prislines, las gafas. Juan Carlos, uh -huh. pasé por la embajada, dice que no. La reunificación familiar para emigrar a España, legalmente trabajar en el campo, soy uh -huh. de abuela española. Juan Carlos Rimoldi, la ley de nietos o de descendientes todavía está sin aprobar, está en el Congreso. Uh -huh. A día de hoy, el abuelo no sirve. Cuando la, no, la aprueben va a servir. Cuando aprueben esa ley yo os voy a avisar. El primero que os va a avisar. Entonces sí podrás. Mientras hay que esperar. vale Si fuera padre o madre, sí, pero el abuelo todavía no está aprobada la ley de descendiente. Le no. toca a Don Alberto. Yo, no ¿me pueden denegar el asilo en la primera cita? No la primera cita previa te van a hacer una tramitación, he dicho, procedimiento de urgencia, procedimiento Ahora, ordinario. Le, le. No te van a den el, el, el el funcionario que te coge los papeles y te tramita la solicitud no es competente para denegar un asilo, es si el Ministerio del Interior. Si en algún caso os pasa como a Luis, que le dieron dos palmaditas. No voy a decir dónde fue por respeto a esos funcionarios, pero y le dijeron, "No, no". Se buscó un abogado y ya le tuvieron que admitir la cita. Sí, claro. Ese es el consejo. Sí, no sí, sí. don Alberto no el, necesariamente el, tiene el, que ser don Alberto cualquier el, abogado de España el, sí, cualquier, si sí, algún pues, funcionario dice no usted no puede pedir la cita vaya a su país a pedirla no, hombre, no. en ese caso buscáis un letrado donde estéis el que sea no, no, que os no, no, ayude como ayudamos a Luis no, con este canal y se lo acabaron admitiendo claro. porque lo tienen la obligación de admitiroslo sí, sí, sí. otra cosa que luego lo denieguen dentro no, de tres años o cuando fuera pero luego o lo autorizan así sido el Ministerio del Interior es decir la administración no puede ser el funcionario de ventanilla que te diga no o no eso sea, no vale. No, no, legal. no lo puede usted presentar. ¿Cómo que no? no? Exactamente. ¿Le toca alguna o, o voy? Carolina, yo? hola. Venga. Si pido visa para mi hija de 14, 12, media, 10 solo es para mayores de edad. ¿La visa de qué? ¿Me visa de qué? Prilines, podéis escribir más o menos, he puesto cada dos minutos, tampoco lo que sepa no saturar, pero poner la pregunta lo más posible grande, ¿vale? Que. Venga, a ver. ¿A una de ovnis está a terrestres? Uh -huh. A ver, madre española, abuela materna, maternas española, me gustaría tener la oportunidad de que vean la resolución por la cual se me negó la nacionalidad en el 2014. Creo que hubo error en el examen de las pruebas dadas. Pues mándala, ovnis y extraterrestres y noticias y más. Mándasela al letrado, tú le echas una visión claro. y, mm, sin sí, coste, sí. ¿no? Sin coste, sí, por sí, ser sí. aquí sí, en sí, sí. y sí, eso. Uh -huh. Bueno, a ver, más una urgente, una urgente. Agustín Ulloque. Es urgente. Soy argentino. ¿Tienen idea si puedo ir a Italia a pedir la ciudadanía italiana y de ahí irme a vivir a España? ¿Qué trámites tendría que hacer? Gracias, Agustín Ulloque. si sí puedes. Vamos, te lo digo porque. Porque he hecho consultorías y compatriotas tuyos de Argentina lo han hecho. Como en España uh -huh. tardaban mucho en tramitaros la nacionalidad. Eh, de, se iban a Italia, vivían allí dos o tres años, no, y dos o tres años, dos o tres meses, que es lo que tarda en Italia, por lo visto. Y cuando ya la tenían, se venían a vivir a España. Ya está. Un argentino sí, se bien. va a Italia, mm. consigue allí su nacionalidad italiana y se viene para España. Uh -huh. En Italia me dijo que estaban tardando dos, tres meses. ¿Tiene uh -huh. alguna usted? O, ¿O finalizamos ya el vídeo? Pues finalizamos ya. Finalizamos ¿no? sí. el vídeo. Eso es. Prilines. Prilines, el letrado Don Alberto quiere financiar el vídeo. Hay que Yo respetarlo. os agradezco la confianza que le en el despacho. El próximo viernes contamos con usted, sí, ¿verdad, sí, Don Alberto? Sí, sí, sí, el claro próximo sí. viernes contamos es. con él. preparar las preguntas si queréis, en Telegram o donde queráis. Vale. vale Os agradecemos la confianza y que estéis ahí. Claro, Prilines, que por fin, si os ha gustado un like, por fin. Eh, y que vea esto luego, que se suscriba. Que se lo digáis a toda la gente que podáis. A la que creamos que podemos ayudar, que ayer tuve un caso en Instagram que la chica se creía que la iban a deportar no, y que vale. tenía que estar los tres años, insisto, se creía que estar en una casa trabajando allí, limpiando y que no podía cambiar de trabajo. Y eso no es así, ¿vale? No. Vamos a ayudar a todo el mundo. Poner en contacto siempre con un letrado, un despacho abogado, es que no tiene por qué ser qué sé yo, pero vamos. Que, que no os fiéis de lo que dice por el agente. No os fiéis de los adiós. bulos, pero ellos son muy listos. También también lo digo, eh. sí Prilines, que muchas gracias, que os dejamos. Gracias, el adiós. próximo viernes seguimos con el letrado aquí, ¿vale? Y el próximo vídeo de YouTube, bueno ya os voy informando, ¿vale? Venga, chao chao. Adiós, muchas gracias, en chao. directo siempre. Adiós. Chao chao. chao, chao.